Hola piches les voy a contar porque mi nick es green smoke ya que mucha gente piensa que es algo relacionado con la marihuana Como todos deben saber, porque lo he dicho un millón de veces, vivo en Cuba Para el tiempo que sucedió esto, no había libre acceso a internet, ni siquiera una puta red local Así que si querías jugar con los socios tenías que cargar con tu PC, para casa de uno de nosotros que vivía solo Ahí te acomodabas donde pudieras, en la meseta, en el piso, te sentabas en ollas o en lo que apareciera Todo ocurrió una noche que... Estaba echando una play con Ricky Man. Como todos saben, este héroe tiene un poder que es un humo púrpura. Pero de momento pasó algo raro, mi monitor culú, se empezó a ver verde Cogí un empingue porque estaba perdiendo todas las plays, y le descargué al monitor y le di una pequeña masajeada Luego me di cuenta que era el cable bygea que estaba dando bateo, pero ya era tarde papu Los socios me empezaron a joder, porque el humo de mi Ricky era verde Así que se quedó así, lo pasé a inglés pues todo en inglés, suena más cool, fin